sin piedad de tí, de La albigo de ti me da oscuridad Las blasfemias me sofocan al rezar Se agarra mi voz en un calivar Contento derrotado una vez más Duele eres viento Sombras vuelvo a haré me nacieran los espinos al andar, Nuestro carne y sangre de mortal, la secuela del pecado original, al llegar la noche no puedo ignorar, el abismo que contenta mi pesar, se muda de mi, de mi, voluntad Gracias.